no puedes darle un cumplido a otro hombre porque es poco masculino. Pero todos apreciamos ser halagados tanto por mujeres como por hombres. Pues, verbalizar cumplidos genuinos del corazón es fundamental para la autoestima masculina y así evitar la inseguridad masculina que pocas veces se externaliza. Por ese motivo, hoy te diremos cómo halagar a un hombre sin verte mal o menos varonil. Estas son las cinco maneras de hacerle un cumplido a tu amigo, familiar o compañero de trabajo. 1. Desde el esfuerzo notable. Muestro respeto y agradecimiento por el trabajo de un compañero, amigo o familiar masculino con un halago. Aunque muchos no lo noten o aprecien, la energía que uno pone en su trabajo, Hobby, relación y cuidados es demostrar agradecimiento y respeto a él y a lo que hace. Reconoce su esfuerzo y hazlo sentir que valió la pena. No hay nada extraño en reconocer y agradecer el esfuerzo de otro hombre. 2. Alaga a través de las acciones. Generalmente los hombres comunican sus emociones a través de acciones en lugar de palabras. Y para que otro hombre tenga un aumento importante de autoestima, es importante que tus halagos lo hagan sentir respetado. Y para que se sienta respetado, enfoca tu halago en su carácter, el alma de un hombre, a través de acciones que él ha hecho. Por ejemplo, si un compañero de trabajo fue grosero con él, y lo supo manejar, entonces halágalo diciendo que estás impresionado con la forma en que manejó la situación con ese irrespetuoso compañero, y hacerle una pregunta tal como ¿Cómo puedes mantener la calma? Él se sentirá admirado y respetado, y sin duda responderá a cualquiera de tus dudas. Antes de continuar con el siguiente punto, te invito a que te suscribas y actives la campanita, si es que aún no lo has hecho, te lo agradeceremos infinitamente. Ahora sí, continuemos. 3. Bromea pero siendo sincero. A los hombres nos gusta recibir halagos de nuestros esfuerzos, carácter y de nuestra apariencia en general. Entonces, no temas en decirle a tu amigo o compañero de trabajo lo bien que se ve con esa selección de traje y colores para la reunión o para las clases. Pero hazlo como si estuviera bromeando. Sé alegre. Haz preguntas sin ser demasiado invasivo, divertido o algún chiste. Por ejemplo, ¿A dónde irás tan presentable? ¿Una cena con tu pareja? 4. Sé claro y breve. A muchos hombres no nos gustan los rodeos que maquillen las cosas o que se diga más de lo necesario, porque si no, nuestro interés se pierde o la intención se puede tergiversar. Por ese motivo, halaga a un hombre con palabras claras y frases breves como «¡Qué buen reloj tienes!», «Excelente aportación la que acabas de dar», «Eres muy bueno en tal actividad», etcétera. Aunque parezca un comentario sin más, es un halago natural y conciso, que todo hombre sabe apreciar. 5. Halaga su personalidad. Cada hombre tiene su propia personalidad, única. Algunos somos graciosos, otros somos más deportivos y aún así, otros son una combinación de carisma, ingenio e inteligencia. Los hombres, a menudo, no escuchamos cumplidos que hablan de este aspecto de nuestra personalidad. Pero con un poco de esfuerzo, tú puedes resaltar algunos de sus rasgos sin exagerar. Ten en cuenta que al mencionarlos, es útil mencionar que las características no siempre son obvias. De esta manera, el cumplido tiene más fuerza. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado lo fácil que es para las personas hablar contigo? Siempre inspiras calma. Estas fueron las cinco maneras de halagar a un hombre. Los cumplidos deben ofrecerse de forma orgánica y auténtica. No solo es importante para la autoestima masculina, sino que definirá tu relación y acercamiento con esa persona.